Gracias, señor presidente. Señor ministro, le vengo a preguntar por el internamiento en el centro penitenciario de Málaga II de 500 inmigrantes que llegaron a nuestras costas en Patera hace unos diez días. Se lo pregunto porque ha creado una gran alarma y contestación social, precisamente por ser totalmente ilegal contraria a la ley de extranjería y a lo que establece el Tribunal Constitucional en su sentencia, que dicen claramente y tasativamente que es contrario a nuestro ordenamiento el internamiento de extranjeros en centros penitenciarios. No me vaya a decir que esto no es un centro penitenciario porque, precisamente, la orden de creación de su ministerio, 16 de marzo de 2017, en el BOE, lo crea como centro penitenciario, como una cárcel. Por otra parte, los jueces que decretan el internamiento no autorizan en ningún momento el internamiento en centros penitenciarios, sino que lo que vienen a decir, tengo varios autos aquí de internamiento, lo que autorizan es el internamiento en centros no penitenciarios de internamiento de cumplimiento de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, no sé lo que le han comentado los jueces, en cuanto a que esa jefatura superior de policía no existe, o otros autos lo que autorizan es el internamiento en centros habilitados de internamiento de extranjeros que correspondan. Y precisamente este centro no está habilitado como centro de internamiento extranjero, sino que, como bien dice el BOE, es un centro penitenciario. Es una cárcel con forma de cárcel, con estructura de cárcel y con funcionarios destinados de prisiones. Por otra parte, no nos ponga como excusa el que es una situación excepcional y donde no tenía dónde meter a la gente, porque esto no es real. De hecho, le voy a poner un ejemplo. Situación excepcional fue la que hubo, por ejemplo, en el año 2006, con la crisis de los cayucos, donde no llegaron 500 migrantes a nuestras costas, sino que llegaron 39.000, más de 39.000. Y a ninguno de sus predecesores se le ocurrió meter ni un solo migrante en una prisión, en una chirona, que es lo que ha hecho usted. Hay otras soluciones que no ha explorado, eh, que vienen de la ley de extranjería, o podría haber utilizado, por ejemplo, un alojamiento, un centro juvenil que hay a 25 kilómetros, el Ceulá, que podría albergar a más de 200 emigrantes en unas condiciones dignas y situaciones como esta, instalaciones como esta en todo el Estado. Estoy deseando escucharle. Gracias. Muchas gracias, senadora Mora. Señor ministro. Señoría, podía haber usted comenzado diciendo que usted no es partidario de que existan los centros de internamiento para extranjeros y así hubiese sido pues mucho más cómodo para usted y más fácil de entender para, para todos, no solo los que estamos aquí, sino para toda la sociedad. Mire usted, le voy a asegurar, es acorde con la legislación vigente, la medida que ha adoptado el Gobierno de la Nación y, además, usted lo debería saber, porque además es usted licenciado en Derecho. Y se está cumpliendo escrupulosamente con lo que dice la legislación española y lo que dice también la comunidad europea. No se abra de mano, porque no tiene usted por qué sentirse de esa forma extrañada tras esta afirmación mía. Mire usted, lo avala el artículo 5 del Real Decreto por el que se pone en funcionamiento y se crean los centros de entrenamiento. El artículo 16 a 18 de la Directiva 2018, 2008 barra 115 de la Comunidad Económica Europea. La sentencia 807 del año 2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo está avalado por siete juzgados de instrucción, señoría, y no venga usted a ocultarlo. Y, por último, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. También ha dado los informes favorables. Por tanto, es acorde con la medida que ha adoptado este Gobierno. Es verdad que son situaciones excepcionales y también es verdad que van a ser, desde una forma transitoria, el ingreso en ese centro donde anteriormente usted se ha referido. Muchas gracias, señor ministro. Senadora Mora. Señor ministro, a ver, tengo anotado. No sé de qué legalidad me está hablando y lo mismo debería leer los artículos que usted me ha dicho. Me está hablando del Real Decreto, o sea, de un, reglamento, de un reglamento que desarrolla la ley de extranjería. Jamás puede ir en contra de la ley de extranjería, que además es una ley orgánica que establece claramente que el internamiento en los extranjeros no puede ser en centros de carácter penitenciario. Esto lo es. Este centro, ya se lo he dicho, tiene carácter penitenciario, es un centro penitenciario. Me está hablando de una directiva, la directiva del retorno, que en este punto no está traspuesta y usted debe saberlo, precisamente. No está traspuesta porque es contra el ordenamiento. Y eso lo dice dos sentencias. Me habló de sentencias del contencioso, pero yo le voy a hablar de la sentencia del Constitucional 115 85 y la del Supremo 807 2015. Lo mismo se la puedo hacer llegar. Y le vuelvo a repetir. El internamiento, los autos de internamiento lo dicen claramente, internamiento en centros no penitenciarios y usted ha internado a personas en centros Voy terminando, penitenciarios. Señoría. Voy terminando, Señor ministro, eh, independientemente de lo que yo creo de los centros de internamiento, le estoy preguntando usted, por favor, vuelva a la senda de los derechos humanos, como le he dicho otras veces, y no trata a las personas que llegan en patera como si fueran basura que tenemos que meter en contenedores. Gracias. Gracias, senadora Mora. Señor ministro. Gracias, presidente. En los últimos meses, señorías, pues hemos salvado de las aguas del Estrecho y del Mar de Alborán a más de 15.000 personas, quince 15.000 hombres, mujeres y niños que han tenido que salir huyendo de sus países que, por un motivo o por otro, así lo han acordado. Estamos hablando, señoría, por mucho que usted diga, de una situación excepcional. Más de mil personas habían llegado a lo largo del fin de semana a las costas de Murcia. Por eso, se tomaron las medidas provisionales de carácter extraordinario y habilitar como un centro temporal algo perfectamente previsto en el ordenamiento jurídico. Mire, tanto la legislación nacional como la europea así lo contempla. Y le he dicho, también la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Y eso cuándo se puede hacer? Pues cuando concurran situaciones de emergencia, y estas lo son. Si las instalaciones y servicios son similares a las de los centros, espero que usted vaya el viernes a visitarlo, como ha sido usted citada, para ello, y podrá comprobar que las instalaciones son mucho mejores que las de cualquier otro CIE que puedan estar en funcionamiento en España. Si los internos tienen los mismos derechos y garantías que en otros sitios, y ahí lo tienen. Si tienen idéntico régimen jurídico y condiciones materiales de los centros existentes, y si tienen un carácter.